Oh, azul este fin de semana hablando de la madre tierra como ya es de costumbre. Es por eso que damos inicio ya a este programa que dura media hora. Los acompañará Andrea Tapora. Bien, ahora vamos a conocer un poco más de lo que ha estado ocurriendo en nuestro país esta semana. Vamos a ver la nota nacional. El Kiosco Verde, una plataforma de intermediación en gestión de residuos vinculada con la Cámara Nacional de Industrias, lanzó la campaña Recicla Auto, una iniciativa orientada a recolectar los residuos del parque automotor. Esta campaña tiene el objetivo de gestionar estas partes y componentes que fueron usados por los vehículos considerados residuos especiales y peligrosos, como los neumáticos en desuso, la chatarra ferrosa y no ferrosa, así como las baterías de plomo ácido. Esta iniciativa se desarrolla de acuerdo con la normativa ambiental definida por la Ley 755 de gestión integral de residuos y sus respectivos reglamento. Esta actividad apunta a gestionar el reciclaje de componentes altamente contaminantes, entre ellos metales pesados como el plomo y sustancias peligrosas como el ácido sulfúrico. Además, este programa tiene el propósito de sensibilizar y educar en la gestión de este tipo de residuos. Para este proceso se habilitaron puntos de acopio, los cuales funcionarán durante la campaña y serán destinados al almacenamiento temporal de los residuos generados por la población. La información de la dirección y los horarios de atención se encuentran descritos en la página web www.kioscoverde.bo. La campaña se prolongará hasta el 30 de noviembre del 2021 el mundo habla de nuestra madre tierra... ...por eso vamos a conocer la noticia internacional... ...¿qué es lo que ocurrió esta semana? Pues lo veamos. La Unión Europea produce toneladas y toneladas de basura... ...pero una gran parte de ella acaba lejos de sus fronteras... ...desde 2004 la UE ha exportado un 75% más de residuos... ...casi la mitad de ellos son transportados a países... ...donde pueden ser quemados o tratados de forma poco respetuosa... ...con el medio ambiente... Aumentando el daño a la naturaleza, la nueva propuesta de la Comisión se plantea restringir estos envíos a países con bajos estándares de gestión de basuras. Todos los países de la Unión Europea que exportan su basura fuera de la UE deberían asegurarse de que las instalaciones que la reciben son dirigidas de forma amigable con el entorno, ha dicho el vicepresidente de la Comisión, Franz Timmermans. Queremos simplificar los procedimientos para reciclar, por lo que los vertederos y la incineración tienen que hacerse más difíciles y el reciclaje tiene que hacerse más fácil. El objetivo de la Comisión es incrementar la economía circular y facilitar el dar nueva vida a muchos materiales ya utilizados en Europa. Pero también se ha propuesto detener el tráfico de basura, lo que implica entre el 15 y el 30% de los envíos de residuos de la Unión Europea y son una de las causas de delitos medioambientales. Pero la comisión no tiene en cuenta un punto clave cuando no se distingue entre los diferentes tipos de basura. Desgraciadamente, dentro de la legislación europea no se distingue suficientemente entre, por un lado, la basura que nosotros tiramos a un contenedor y, por otro, los productos elaborados por plantas de reciclaje, que son materias primas, que pueden sustituir a materias primas primarias empleadas en los procesos de producción, para las que el acceso a los mercados internacionales resulta esencial tanto para seguir siendo competitivos como para cumplir con la ambición circular de la UE. A través del reciclaje muchos materiales pueden ser reutilizados, como metales y vidrio, aumentando la competitividad de los 27. Para el sector resulta esencial contar con libre acceso a los mercados internacionales. Estás viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, Televisión, un continente de culturas. ¿Viene? Estamos en lo que es la entrevista en esta parte del programa de Morada Azul. Siempre hemos hablado de que es muy importante tener la relación con la madre tierra, la pachamama y todo aquello, pero ¿cuán importante es la educación desde los más pequeñitos para que así vayamos creciendo con aquello? Pues la unidad educativa Sariri nos está enseñando mucho y sobre todo una metodología de enseñanza muy interesante. Por eso estamos con la directora de unidad Educativa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hablando sobre todo de esta enseñanza. ¿Es tan importante cómo es que se llega a eh, cautivar con esto a los niños? Bueno, es uno de los pilares eh, que sostiene a la, a la unidad educativa en realidad, es recuperar la cosmovisión ancestral, la relación con la madre tierra, con el padre cosmos, con todo lo que nos rodea y eh, pues en todas las materias está inmerso, ¿no? Eh, por ejemplo en ciencias naturales no hablamos ya de seres orgánicos o seres inorgánicos, sino de que todo vive y todo es importante. Y pues eh, la, la, la madre tierra no es planeta solamente, es nuestra madre. Entonces en ese sentido cambiamos el lenguaje, cambiamos la metodología. Y en esta feria queremos eh, que los niños lleven a la práctica, ¿no? Realmente no solamente lo comprendan de manera racional, sino que en la vida práctica, en la cotidianidad. Tenemos entendido que son 13 principios que se enseñan del vivir bien acá en esta unidad educativa. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando de saber comer, de saber beber, de saber danzar, de saber escuchar, de saber hablar, de saber dormir, saber trabajar, saber caminar, saber meditar, saber pensar, saber dar y recibir, saber amar y saber ser amado. Eh, todos estos principios son parte de lo que solamente el aspecto de la salud, ¿no? porque la salud para nosotros no solamente no es estar enfermo, no es cómo me relaciono con los que me rodean, no solamente humanos, cómo me relaciono con la Madre Tierra, cómo me relaciono con el Padre Cosmo, cómo me relaciono con mis ancestros, por ejemplo, es muy importante. Entonces, en ese sentido, es muy importante el saber hablar, el saber escuchar, el saber amar, el saber relacionarme. Entonces, es un tema muy profundo, muy amplio y que pues vamos trabajando con los niños en la práctica. Esta sería la segunda versión que se realiza este tipo de actividades acá en la edad educativa. ¿Cómo es que han tomado los niños, los padres de familia, incluso, esta metodología? De Eso es lo más lindo en este caso, en, esta, en este trabajo, porque tenemos varios, varias ferias a lo largo del año. Pero esta es la única, la única feria en la que pueden participar los papás. No solamente pueden, sino deben participar los papás. Entonces, tienen permiso de hacer juntos, ayudarles a hacer, incluso de exponer juntos, como verán. Entonces, eh, la idea es que no solamente aprende el niño, sino la familia completa, ¿no? Porque es un trabajo, nosotros pensamos, que nos va a tomar muchos años. No es tan sencillo de comprender. Está en la Constitución Política del Estado ya hace algunos años, desde el año 2009, pero pienso que no es un, no es un eh, proceso de unos 20 años o 30, quizás nos va a costumar 50 o 100 años comprender a cabalidad y de verdad practicarlo. Entonces creemos que hay que dar los primeros pasos y en eso estamos nosotros. ¿Es difícil trabajar con los niños pequeños, tal vez hablando de estos temas? Es mucho más fácil, mucho más fácil que con las personas ya mayores, eh, porque ellos realmente están en blanco, no, no tienen estructuras. Entonces es más fácil eh, decirles que todo vive, que todo te habla, que todo te escucha y que te tienes que relacionar con cariño con todo, ¿no? No puedes romper tu cuaderno, no puedes arrancar la hoja de tu cuaderno porque tu cuaderno va a llorar. Y los niños lo aprenden muy rápido. Es increíble y ellos ya después enseñan a los demás niños, a los niños nuevos, por ejemplo, no le hagas llorar a tu cuaderno, no le dobles la hoja, no le arranques, ¿no? Entonces es una forma de relacionamiento totalmente distinta. ¿Cuán importante sería que esta metodología de enseñanza sea replicada también en otras unidades educativas y estás hablando para más el cuidado de nuestra madre tierra? Es muy importante, como les digo, el día que de, eh, no solamente Bolivia, sino el mundo, comienza a reconstituir estos principios ancestrales, yo pienso que podemos hablar de un mundo distinto, ¿no? eh, más eh, comunitario, ¿no? entrar en este paradigma comunitario, como te dice el Sumacamaña, de poder sentir al otro, de escuchar al otro, de saber relacionarte con el otro, de respetarlo, ¿no? y incluso a ti mismo, ¿no? y pues eh, hacer una sociedad diferente, un mundo mejor. La feria se llama Sumacamaña, ¿qué significa el Sumacamaña? Suma Kamaña se traduce como vivir bien o buen vivir. Sin embargo, en español yo necesito muchas palabras para que las personas me entiendan, porque no está en nuestra lógica. En cambio, cuando se lo dice en Aymara, Suma Kamaña, se entiende perfectamente, no se requiere explicación. Sabemos que es que hay que hablar bien, que hay que pensar bien, que hay que relacionarse bien, que hay que comer bien. Se entiende. Sin embargo, en español, en nuestra lógica occidental, tan individualistas, tan difícil de comprender. Por eso es que necesitamos de pronto un primer año, un segundo año, tal vez cinco años, tal vez diez años, pero lo vamos a hacer y creemos que esto va a aportar muchísimo en el crecimiento de los bolivianos, en, en ese despertar a una nueva conciencia. Estamos con Joaquín, acá uno de los expositores, él tiene siete añitos, ¿qué se le ha enseñado? a él? Bueno, Joaquín ah, ya hace varios meses ha puesto sus semillitas de varios productos y está viendo crecer a sus plantitas, ¿no? Está aquí también la mamá que seguramente le ha ayudado y pues él ya tiene eh, otro concepto de lo que es, de dónde salen los alimentos, porque a veces los niños piensan que salen del supermercado, ¿no? Entonces él ya sabe que hay que cuidar la plantita, que hay que regarla cómo va creciendo, se va encariñando, va respetando. Tiene una relación ya diferente con él. Muchísimas gracias, ahí la directora. Pero vamos a hablar ahora con Joaquín un poco acá. Vamos a trasladarnos acá. Joaquín, si me permites venirte acá, por favor, conmigo. Si nos puedes explicar un poco cómo es que has logrado, eh, bueno, pues, eh, sembrar y todo lo que tienes. A ver, cuéntanos qué es lo que tienes. Mirando la cámara, si juegas? La fotilla que... Es eh, que... Dinero, he comprado frutillas. Después, las de, de semillitas de guardar, además, todo usted, las semillitas muy guardadas, las puse en abono después de la segunda capa, desde de, que y sí, así esta planta. ¿Puedes venirte acá conmigo un momentito? A ver, cuéntanos, ¿cómo debemos cuidar a nuestras plantitas? Aquí, cuéntales a todos aquí a la cámara, ¿cómo debemos cuidar nuestras plantitas? ¿Cómo tenemos que cuidar nuestras plantitas? Tenemos que cuidarlas con, eh, con agua. ¿Debemos hablarles, quizás darles un poquito de cariño? Sí, y con no tanto sol. Y con no tanta agua porque si no se ahogan. Ah, muchísimas gracias, ahí está Joaquín hablando de este tema que él solamente tiene siete añitos, cuán importante es enseñar a nuestros niños desde los más pequeñitos para que podamos aprender más a cómo vivir bien, así como lo dice la Feria de L. Suma Camaña, acá en esta unidad educativa que da un gran ejemplo a todo el país para que podamos usar esta metodología de enseñanza y como lo decía, más fácil enseñar a los más pequeñitos que a los que ya somos mayores, que ya tenemos algo quizás, eh, un chip instalado en nuestra cabeza que no nos permite de cuidar bien nuestro, nuestra madre tierra. Bien, pues en este sector tan interesante que hemos tenido el día de hoy, enseguida regresamos con más demoradas. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. La Organización Mundial de Conservación advirtió que los lémures primates de grandes ojos endémicos de Madagascar están en riesgo de desaparecer, ya que la gran mayoría de sus 111 especies se encuentran en peligro de extinción. Los datos mostraron que el 95% de los lémures están al borde de la extinción, pues 105 de las 111 especies están en peligro crítico, en peligro o vulnerables. Ante tales cifras, los más de 50 expertos que realizaron las evaluaciones decidieron seguir trabajando juntos para implementar un plan de acción importante para la conservación de los lémures, tarea para la cual se han logrado recaudar más de 8 millones de dólares. Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo, es una de las principales regiones megadiversitarias y una de las zonas de biodiversidad de mayor prioridad en la tierra, pues es el hogar de miles de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Una posible extinción de lémures podría tener un efecto dominó en la biodiversidad de Madagascar, debido a que las plantas de las semillas grandes, clave para la salud de los bosques de la isla, estarían en peligro de desaparecer, ya que los icónicos primates las diseminan por todo todo país. De acuerdo con los expertos, los lémures están en peligro de extinción debido a la agricultura, de la tala y quema, a la tala ilegal, a la producción de carbón y la minería. Pero lo más alarmante es que recientemente se ha reportado que la caza y la captura en vivo se ha vuelto la amenaza más seria para este animal. Prepara las manos, pero también prepara la imaginación, porque ahora vamos a ver el tutorial de esta semana. haciendo a nuestros tiktokeros en esta semana, vayamos a ver este compilado del medio ambiente tiktoker. Este es el río Paraná en 2018 y este es el mismo lugar en 2021. Sí, el río Paraná se está secando. Este año se registró el caudal de agua más bajo desde 1944, o sea, hace una bocha de tiempo. Además, según un informe de la Universidad Nacional de Rosario, este año el Paraná tenía una cobertura de agua de 6%, cuando normalmente es del 40%. Seguramente debes estar, pero ¿cómo pasó esto? Bueno, hay varias hipótesis sobre las causas, pero lo que sí es seguro es que trae muchísimas consecuencias. En primer lugar está la deforestación de los bosques nativos. Estos se talan para explotar el suelo, pero también funcionan como abastecedores de agua para el río, entonces mientras más desaparezcan, menos agua va a haber. ¿Se acuerdan de estos videos del Delta Prendiéndose Fuego? Bueno, muchas autoridades nacionales, locales y provinciales coinciden en que esto fue intencional porque es una práctica ilegal que consiste en quemar el suelo para acelerar el reverdecimiento. Pero ¿qué tiene este incendio en particular? Es que no son pastizales cualquiera, son humedales. Los humedales son porciones de tierra que viven constantemente inundados y eso permite que haya vida ahí y que además funcionen como reserva de agua. Pero al lavar menos agua, estos humedales salen a la superficie y las personas van y los explotan para fines económicos, así sacando la reserva de agua para el río. Esto trae muchísimas consecuencias. Por el lado económico se registraron pérdidas de millones de dólares porque es una ruta de comercio muy importante y los barcos de carga no pueden pasar normalmente por la poca agua que hay. Tampoco alcanza para el consumo humano ni para abastecer a las más de 60 empresas hidroeléctricas que dependen del flujo del río para generar energía. Pero uno de los costos más importantes y el más difícil de recuperar es el costo ambiental. La quema de humedales y la deforestación de los bosques nativos afectan al ecosistema. Muchas especies dependen del de flujo del río para reproducirse y alimentarse. Además, al haber poca agua, los peces suelen concentrarse en puntos específicos, como en esta foto, y las personas van ahí y los pescan. Así es como hay cada vez menos biodiversidad en el río Paraná y la vida en este empieza a desaparecer lentamente. cosas que ya no compro desde que llevo un estilo de vida amigable con el planeta. Vasos desechables. Ya no compro, siempre cargo mi vaso plegable en la mochila. Ve, es súper práctico. Hilo dental convencional. Ya tampoco lo compro, ya solamente hago mi refil de mi hilo dental de bambú. No tires el estuche de tu hilo dental, mejor reutilízalo. Mascarillas para el cabello empaquetadas. Ahora uso estas que son amigables con el planeta y hechas con ingredientes y frutas naturales. Parecen paletitas. llegado al final del programa Morada Azul. La siguiente semana te estaremos esperando para también hablar de la Madre de que es lo que más nos importa. No te olvides también revisar nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y YouTube, así que ahí estaremos poniendo todo nuestro material. Recuerda también comentarnos y darnos tus sugerencias, te estaremos esperando la siguiente semana. Hasta pronto. París. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.